seas a este señores ya nuestro cuarto programa y el último de esta tercera temporada así es que gracias te doy a ti por estar ahí tan seguido esos cuatro domingos de octubre de este año 2019 gracias por la sintonía gracias por compartir con nosotros y vamos a de inmediato arrancar con lo que es un programa completito de información un programa lleno de emociones lleno de alegrías y también lleno de sentimientos encontrados hoy tenemos un programa muy pero muy especial el cual no te puedo decir todavía pero tú te darás cuenta en el transcurso del mismo así es que gracias y mantente ahí porque volvemos en breve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 momento de presentarte pues quienes son parte de este gran programa en esta tercera temporada te comento que tenemos el supermercado el gran porvenir la costumbre de vender barato también te voy a hablar de una chica magnífica que hace magia en tu rostro ella es Marielly Cabral quien es maquilladora y también pues tiene el estilo y la delicadeza de peinarte así con unas bellas sutilezas y te hace ver lucir mucho más hermosa y más esplendorosa y, como siempre, nuestra tienda Capriz, que nos hace vestir radiantes, bellas, hermosas, pues Capriz es la encargada, ha sido la responsable en esta temporada de hacerme venir cada domingo, lista y preciosa, para que así tú puedas disfrutar mucho mejor este programa. También te comento que para una sonrisa bella, una sonrisa perfecta, te invito a que pases con nuestra odontóloga especial, nuestra querida Yarenny Guzmán, en su consultorio, en su clínica, estilo dental que está ubicada en la plaza San Francisco Mall de acá de nuestro querido San Francisco de Macorís provincia Duarte. Volvemos en breve contigo en tu programa historias de vida y de fe. así vamos a disfrutarnos, vamos a gozarnos y el cual yo te invito a que tú seas parte también de todo lo que se ha vivido en este día feliz que hemos compartido y disfrutado gracias a nuestros patrocinadores y donde pues estaremos haciendo feliz a unas chicas bellas, preciosas. Así es que te invito a que tú seas parte, que tú te goces y te disfrutes de este momento que se ha vivido junto a nosotros en el programa Historias de Vida y de Fe. Te dejo para que tú también goces y disfrutes. Y de esta forma iniciamos el día feliz de la tercera temporada del programa de historias de vida y de fe. Desde aquí, desde el supermercado por venir, ahora mismo estamos preparando dos compras espectaculares y sorpresa para Johansi y Yomeli. Soy Melissa Santos, acompáñame. listos con nuestras compras desde el supermercado por venir ahora vamos a llevarle esta gran sorpresa a ambas chicas acompáñenme a ver esas caritas de felicidad <ríe> Estamos aquí desde el distrito 0706 buscando a Johansi. Hemos llegado aquí, la vamos a sorprender. La traímos temprano con una mentirita y ella lo que menos espera es esta gran compra de parte de la familia Telenor y de gran porvenir. Así que vamos a ver cuál es su cara. <risa> Hola Johansi, un placer mi amor, ¿cómo tú estás? disculpa la espera ya yo te vine a recoger para que nos vamos a tu día feliz ¿Cómo te sientes corazón te hemos traído como que engañada verdad lo siento mucho pero tú verás que eso valió la pena el engaño el poquito de espera porque en el día de hoy va a ser el día más feliz de tu vida te parece pues vámonos Johan si vamos para tu casa ahora Tú no te imaginas, pero yo te voy a ir contando un poquito. Ahorita producción me mata, pero esto es cosa mía. Te tenemos una gran sorpresa en tu casa. Sí, yo quiero que tú nos cuentes un poco de tu historia en lo que vamos llegando a tu hogar. Cómo ha sido tu actitud en medio de un proceso tan fuerte como el cáncer. Y quiero que lo hablemos desde la parte bonita, por así decirlo, que sé que es difícil, pero con tu actitud con la sonrisa que tú tienes, me demuestras que eres una mujer fuerte y que has sabido tomar lo positivo de esta situación. Así es. Eh. Hasta ahora, eh, gracias a Dios, o sea, desde que inicio yo siempre he estado agarrada de Dios y confiada de Dios. Y la actitud que uno toma frente a, a los problemas, eso ayuda mucho. Cuando te enteraste de esta situación, lógicamente como humana que eres, sí. me imagino que, que entraste en un momento de tristeza, ¿cierto? ¿Cómo pudiste salir de ella? Cuando a mí me dijeron, yo duré como una semana llorando. Eh, yo no comía. Y yo decía, Dios mío, pero soy yo no, la no, que no, estoy no. enferma. Yo no me siento nada, pero de tanto darle mente, yo soy la que... Eh, ¿Te estabas enfermando? Me estoy enfermando yo en la mente. Entonces, ya yo tomé una actitud positiva. Sí. Por ahí. Y tu por ahí. Eh, ¿Qué te digo? Yo sentía que el mundo se me iba... Sí. Pero pudiste levantarte, que es lo más importante. Yo, háblame de tu cabello. Yo estoy enamorada del cabello de ella, tan bello, tan bien cuidado. Háblame de tu cabello. Vamos a hablar de, de cosas banales también. <risa> eh, casi todo el mundo me dice eso mismo. Ay, qué lindo tu pelo, me encanta tu cabello. Yo digo, ay, yo amo mi cabello. Y tú sabes que me sorprendió bastante, que muchas personas creen que ya inmediatamente tú tienes una enfermedad como esta, tan difícil, pues tú vas a perder el cabello de inmediatamente. O sea, por sí, eso me sorprende que goces de una cabellera tan abundante y tan saludable. ¿Cómo has hecho para poder mantenerlo durante todo este proceso? Nada. ¿Nada? Simplemente... Nada. <risa> ¿Las expectativas que tienes tú en el día de hoy del día feliz de Historia de Billy Fue? ¿Qué? Dale, ¿Disfrutar? <risa> Anoche, antes de dormirte, ¿qué ¿pensaste en lo que íbamos a hacer en el día de no, hoy? No, yo pensé de todo. Ajá, ¿cómo qué? A ver. De todo, yo tengo de, de, desde el martes. ¿Pensando en este Pensando. día? Ajá, pero cuéntame algo, un pensamiento de eso. No, a mí me llamaron. Primero fue la llamada. Ajá, primero fue la llamada. Háblame de la sí. llamada. ¿Cómo la recibiste? De distrito. Yo dije, de distrito, pero ¿y para qué? Ah, que te queremos ver Yo dije, no, pero tú tienes que hacer cosas del programa, porque ¿para qué? ¿Para es decir, para? que te sospechaste algo. Sí, yo dije, porque ¿para qué? Entonces, ahí me dijeron que, que hablara con la directora, uh -huh. que me iban a dar permiso libre. Ya, y yo quedé como en el aire. Tú dijiste, mmm, ¿qué será que lo que, es que se traen? Raro, entonces cuando yo fui la directora me dijo que sí, que tenía el permiso. Y yo dije, ¿será a mí que me llamaron? Y yo procuré que pues, no. fue equivocado que me llamaron. ¿Hazme alguna anécdota de algún alumno tuyo que sepa por lo que está pasando y te ha querido brindar apoyo? No, ahora aquí en el de la escuela no saben. ¿No lo no saben? No, los estudiantes no. Es los decir, que tú no has en ningún momento expresado. Eh, tu enfermedad, tu situación, no, ¿por qué? No he tenido la oportunidad. Eh, pero sí, eh, el año pasado yo trabajé en un colegio y ahí sí yo hablé de eso. Y estábamos hablando era de, del valor de la vida. Y ahí yo comencé a contarle de la historia mía. Y ahí cuando yo terminé de hablar todo, un aplauso me dieron, los estudiantes fueron a abrazar. Tú mencionaste algo fundamental ahora mismo, el valor de la vida. ¿Me podrías contar tú el valor de la vida en este momento? <risa> ¡Ay no! Y te recuerdo, yo quiero que hablemos desde lo lindo que se puede sacar de una situación tan terrible como esta. Es decir, vamos a enfocarnos en lo positivo porque este es tu día feliz. Sí. <risa> No, yo pienso que la vida es un tesoro. Algo maravilloso que Dios nos ha dado. Y el único que tiene es como el poder de quitar vida es Dios, no uno. Pues ese día yo le estaba hablando a ellos, era de eso, de que había personas depresivas, eh, los adolescentes a veces, por cualquier cosa. Entonces yo le decía que ellos tenían todo. Eh, tenían dinero, tenían o sea, juventud, todo así, salud. Todo, Educación, pero se sentían algunos deprimidos. Entonces yo comencé a contarle lo, mí, lo mío, lo del problema mío de salud. Y que a pesar de eso, yo he sabido seguir hacia adelante. Vamos llegando casi a la casa de Johansson. Y ella ni se imagina lo que le espera allá. Así que ustedes continúen aquí con nosotros en este Día Feliz de Historia de Vida y Fe, tercera temporada. Amor, esta era la gran sorpresa que te teníamos, una compra de parte del supermercado por venir. ¿Y tú sabes qué? Tenemos otra sorpresa también. Tenemos un bono de 10 mil pesos para ti, para que lo consumas en supermercado por venir. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres destaparla? Vamos a ver. Sí, mi amor, cuéntame, ¿te agradó la sorpresa? Sí. Sí, ¿te lo esperabas? No. <risa> vamos saliendo de su casa porque ahora vamos a buscar a otra de las chicas con las cuales estaremos disfrutando con ambas de este día feliz. Janine Flores, quien no se imagina que ya vamos ahora mismo de camino a su hogar y allá también le tenemos una gran, gran sorpresa. Hola Janely! ¿cómo te estás? Todo bien. Ay, te sorprendimos. Te sorprendimos. Ay, Ay, no. Pero tú estás bellísima. Tú sabes que te tenemos una gran sorpresa. Hoy es tu día feliz. ¿Lo sabías? Ay, no Hemos llegado aquí, toda la gente de Telenor, de la mm. tercera edición del programa de historia de vida y de fe. Y también gracias al supermercado por venir. Te traemos una gran compra. Gracias, mi amor. Te <risa> agradezco. Saludos. ¿Con quién vives aquí? Con mi niña, el otro está para el alcohol. ¿Es verdad, qué edad tiene tu niña? Eh, dos años y tres. Oh, sí. Y el, el otro bebé, ¿qué edad tiene? Siete. ¿Siete años? Sí. ¿Y está ahí, tu bebé? Eh, sí, la niñera. Pero está dormida. ¡Bella! Hola. ¡Tú estás bella, Johansi! Mírala ahí, mírala ahí, tu amiga. ¡Hola, princesa! ¿Cómo tú estás? ¡Tiene bien! Corazón, aparte de la compra que te acaba de enviar el supermercado Gran Porvenir, te envió un bono de 10 mil pesos para que tú lo consumas cuando desees. Ay, no me puedo llorar. <risa> llora, llora, llora, llora. Que es la alegría del alma que se quiere reflejar a través de tus lágrimas. Ay, Dios. <risa> Nos espero un día de actividades. A Te agradezco mucho, ha sido muy bueno conmigo. ¿Y qué le puedo decir? Espero que hagan más jóvenes. Que se queden adelante, como yo luchando, saliendo, tú sabes. Es mi, mi, mi, mi, mi, mi hogar. A la orden cuando quieran. Gracias. gracias. La orden, la orden, la orden. Vámonos, mi amor. ¿Sí? Vámonos. Te espero un día lleno de actividades. Tenemos no masajes, salón, comida. No puedo decirte detalles porque producción me dijo no le cuente, pero yo te dije algo para que tú sepas lo que te espera. Eh, no me puedo cambiar para allá, me puedo ir a la ropa. No, sé por qué, por qué. no, mi amor, no necesitas nada. Nosotros nos encargamos de todo. Me cambio de zapatos. Sí. Como te sientas cómoda, pero no necesitas nada.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 Con Yanely, mi amor, ¿cómo tú te, te sientes? Cuéntame, ya es todo un personaje Mi amor, yo estoy Supuestamente feliz, feliz, feliz Me sorprendieron Mira cómo estoy, porque yo esperaba que Iban para mi casa, tomar un cafecito Y estoy, que no tengo palabras Tú decías, antes de empezar Con, eh, con la grabación Que si tú te hubieses imaginado esto Tú te hubieses maquillado Espectacular <susurra> Háblame de esto Pulosa, mi amor, porque mi siempre está amor <susurra> Qué bueno. Independientemente de tu situación, veo que has mantenido un positivismo extraordinario. Sí, mi amor. Este, ¿cómo te explico? Eh, tengo un nuevo maravilloso. Sí. Que conocí niños. una. Sí, son mi luz, son mi despertar. Yo, gracias a Dios ellos que me motivan para yo seguir adelante. ¿Hace qué tiempo te diagnosticaron con cáncer? Tenía ya yo 27 años. ¿Cómo fue ese primer día cuando el médico te dice, Yaneli eh, tienes cáncer? Yo a la... me dice... me llama la doctora, que eh, ya el resultado está, yo me fui sola. Ella me dijo, no puedes venir sola. Yo dije, no llevo sola. Ella no quería darme, no, porque qué tú no puedes ir, doctora? ¿Qué pasa? Dígame. Cuando cáncer nivel 1.40 es agresivo, aquí me rápido. Yo me quedé, chao, y lo que sé que me reí. Y ya se me quedó mirándome así. Realmente, o sea, sonreíste no, sí. Pero no, de nervios. Dios mío. Gracias a Dios por todos. Me llega a mi vida. Señor, cure mi falta. fue lo único que yo dije. Llegué a mi casa, lloré. se mami, ¿qué te pasa, en mi hermano Le expliqué. Y al otro día me dice, mi hermano, manita, no pasa nada. Adelante, vamos a resolver. En el proceso de la quimio, me cayó el pelo. Cuando comenzó a caerme el pelo, mi papá, mi mamá, mi niño, todos se ponen por qué. Wow. De... Mami tiene una foto en la casa. No. Es decir, que cuando a ti te pasó eso, por la enfermedad, tu familia, la forma de darte apoyo fue que todos se cortaron, no se, se rasparon el cabello. Sí. Yo salía a la calle con mis paredes con mi maquillaje. O sea, con el sol me ponía paño, ya, pero no se bajaba yo quitaba mi paño porque Llegué a un momento que yo dije, ¿por qué voy a usar pan? Si con la gente decirme, con rechazarme, porque tiene mucha gente que decir sí, que ahí conocí lo que estaban, lo que no estaban conmigo. Digo, si ellos me van a sanar me van a dar los medicamentos que a mí me hacen falta, las cosas que a mí me hacen falta, no tengo que darle gusto a nadie, no tengo que sentirme bien, yo misma soy yo. ¿Y qué ha sido lo más difícil que has enfrentado durante este proceso? Lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil. Es tu luchar con esto sin tener una pareja al lado con tus hijos. ¿Eres madre sí. soltera? Sí. La, cuando me criticaron cáncer, eh, cuando me iban a hacer la biopsia salí me fui con la niña. Es decir, te hicieron la biopsia, no. Y antes, cuando iban a hacer la biopsia se me casaba. día lo de la niña, los tres meses de la niña de nacer, entonces okay. me hicieron la biopsia y me contestaron el cáncer. Okay. Criar unos niños, ahí adelante con esto, que no es fácil, el proceso de la quimio, que eso es terrible, pero es para algo bueno, porque para tu salud, para que para nada, no es fácil, que tú quieres llorar o quieres desahogarte que tú no tenía alguien al lado, de decirle me duele esto o, o una gente de confianza. Que, que te dé el apoyo, ah, el soporte. El soporte, aparte de la familia, porque la familia siempre da, pero Quiero tener a Una pareja. Que tú sabes. Pero le doy gracias a Dios que he salido adelante. Tengo dos niños, no puedo decir, voy a estar con una pareja. Porque ahora mismo, en este momento, ¿sí? ¿Sabe lo que pasa? Voy a unir estas dos damas. <risa> Tengo entendido que ambas se conocen del oncológico, ¿cierto? Es cuando un amor. Es un amor ella. Dime tres palabras que la definen a él. Eh, Johansson es una persona muy decatada, <risa> muy sencilla, sobre todo, sobre todo muy educada. Johansson, ¿y tú? Tres palabras que definan a Yaneli: Yaneli es positiva, eh, servicial y alegre. ¿Qué has aprendido de Yaneli? ¿De Yaneli? Sí. Ay, mira, sí, alegre. Alegre. <risa> ya y yo siempre de a dejar que la, conocí, la conocí. Janelle, ¿y tú qué has aprendido de ella Eh, su forma de ser, como ella, con su problema que no es fácil. Ella, que no sé si a Johansi le va a gustar algo, yo voy a decir. Aunque ya no tenga su madre al lado, pero ha luchado con seguir adelante y, en, y ella ayudar a su hermana, que eso mira, lo admiro mucho de ella. Tu hermana es menor. Que, tú. que ella la, saca, la ha sacado adelante su hermana y la ha ayudado mucho. Que yo antes ha apurado mucho por su estudios de llegar mañana a ser alguien más de lo que ella es ahora. ¿Ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer en el día de hoy? No. no. no, no, no ¿Te, no, ¿te no imaginas tú, Yaneli, algo? No, ni tú, ni una cosita así. La verdad es que yo me muero por contarles, pero producción me tiene. Entonces voy a cumplir con lo que se me dijo, no le cuentes nada y vamos a continuar con este día maravilloso agregándole luz, alegría, felicidad independientemente de la situación por la cual ellas dos atraviesan. Así que vamos a seguir disfrutando de este día de felicidad la primera sorpresa ya lo hicimos verdad que fue la compra gracias al supermercado por venir esta es la segunda sorpresa para ustedes ustedes tienen un outfit completo gracias a capriz y el que ustedes decidan yo estaré aquí para apoyarlas para asesorarlas pero es el que ustedes decidan cómo se sienten feliz. bien feliz pues vamos de inmediato a entrar a tiendas Caprice. Hola chicas, Hola. buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Hola a Aquí te traje dos bellezas que van a vestir de aquí en el día de hoy. A la orden. Ella, yo le digo cariñosamente Nana, pero es Gladys, la administradora de Capriz. Ella la va a ayudar a, a ustedes a seleccionar las ropas que van A poner la más sorpresas, En este momento, invitamos a las chicas a almorzar desde el patio restaurante. Acabamos de hacer las compras de los outfits que más adelante usted podrá ver. Díganme, chicas, cómo se han sentido. Esté súper bien, súper contenta, feliz. Tenía tiempo, pero no me sentía así, gracias por su trato. Y es algo, ¿cómo te explico? No me lo esperaba. Me comentaste en la tienda que uno de tus sueños es modelar para tiendas y precisamente hicimos eso contigo desde allí. ¿Cómo te sentiste? Viviendo la experiencia de, de tu sueño realidad. Bien. Feliz de la vida. No me lo esperaba. No te lo esperaba. Ella, Johanly, que es un poquito más calladita, pero realmente tiene su picardía. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te has sentido con la experiencia de la compra de tu ropa? Ahora estamos almorzando y quedan sorpresas, ¿eh? Muy bien, gracias. Muy bien, pero ven acá, dile a la gente muy bien, gracias a Dios, porque si no hago tu chiste, el chiste de allí, ahorita. Sí, todo bien, no importa. ¿Y qué vamos a almorzar? A ver. Dicen por ahí que Barriga llega a corazón contento. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué tal el almuerzo ¿Es el pan hasta brandito, bonito, bonito de este pato muy restaurante? Y tú, mi amor, cuéntame. Todo muy bueno. ¿Y ustedes y están mirando? ¿Qué dan más sorpresas? Que sí. <risa> Estamos como a la mitad de las sorpresas que tenemos preparado para ustedes dos en el día de hoy. Pero como estamos a la mitad, yo quiero que ustedes me hagan un pequeño resumen de las, de las emociones que han sentido hasta ahora. Bueno, no me lo esperaba, súper contento, se su a ¿Hasta dónde llegaron su Ay, Hasta así el sí. público llega aquí, aquí, llegando. Me contabas aquí mientras comíamos que ayer es su vista de cumpleaños y hoy lo estamos celebrando para que ustedes vean. Ayer no te imaginabas que ibas a tener un día tan maravilloso como lo hace ayer. Y desde ahora Spa ya me encuentro con Rosalina, que es la persona que va a asistir a las dos chicas en la tarde de hoy, ¿cómo está? Muy bien, muy encantada de tenernos a ustedes. No, gracias a ustedes por recibirnos, cuéntenos, ¿cuáles son los mínimos para estas hermosas damas en la tarde de hoy? Bueno, les vamos a hacer una terapia de la nación, que es una, un masaje mediante movimientos neuromusculares, para ayudar a quitar tensiones, los músculos, tocar los nervios, y para ayudarlas a disfrutar hasta en cada respiración, es algo maravilloso que ayuda tanto al cuerpo como Todo bien gracias. Genial Bienvenidas bien, bien Bienvenidas bien. bien, a mi casita Bellísima Salón gracias. Andamos de mimo en mimo Ahora vamos a hacerle un cambio En el cabello En las uñas De las manos y de los pies Y en el maquillaje ¿Aceptan? Claro Pues vamos a darle con todo. Como ya ustedes saben, estamos en Bellísima salón y aquí tenemos una experta en el cabello rizo. Ambas chicas, ya ella como ustedes habrán visto, tiene su cabello rizo natural. Pero Janely me había comentado que quería empezar a hacer la transición del cabello procesado al cabello rizo. Y para eso le hemos traído acá con Carolyn Smith, quien es experta en cabello natural, en cabello rizo, en cabello afro. Y nos va a hacer una evaluación capilar a cada una de ellas para ver qué vamos a hacer. Bueno, según lo que yo he observado, realmente a ella no hay que hacerle ningún tipo de, de cambio, simplemente le vamos a hacer una definición a su patrón ya natural, que lo, lo vamos a hacer con wash and go, le vamos a lavar la cabeza, un poco de, hid de hidratación y luego definir. ¿Y con Yaneli qué vamos a hacer? Le vamos a hacer la evaluación ahora para saber qué hacer. Pues vamos a pasar allá de inmediato. Estoy, lista, ¿Estás lista Johansi para tu cambio? ¿Estás lista Johansi para tu cambio? Sí, dilo con ánimo. Ah, pues vamos. Entonces con Yaneli, ¿qué vamos a hacer, Karen? Bueno, según estoy evaluando en el pelo de ella, lo que tenemos que hacer es un corte de puntas que, es, que están un poco maltratados, hidratación y luego definición de su patrón ya natural, para que luzquemos. ¿Te gusta la idea, Yaneli? Claro. ¿Te encanta? ¿Estás lista? Nos vamos a el Aquí estamos en el área de Pedi, en Bellísima Salón, con Johansi. Los mismos hoy no se terminan. ¿Cómo te has sentido, mi amor? De maravilla. De maravilla. Qué palabra tan preciosa. Cuéntame tu experiencia en el día de hoy, en este día feliz. Johansi, señores, este poco a hablar, realmente, sí. yo estoy tratando de sacarle las palabritas porque ella es tímida delante de cámara, que conste en acta. Porque detrás ella y yo hemos hecho una química y hemos hablado de todo. Pero yo no quiero publicar aquí sus intimidades, así que por lo menos cuéntame qué tal en el día de hoy. Dime en palabras llanas, ¿cómo te has sentido? Contenta. Contenta, como una reina me como dijiste reina, ahorita. Sí. Vamos a aprovechar este momento de, de relajación para conversar con el público eh, del tipo de cáncer tienes Yo sé que mucha gente se ha estado preguntando que en qué área, qué ha pasado con tu vida, porque nos hemos enfocado en, en el día feliz, en relajarnos, en hacerte sentir bien. Pero yo sé que ahora mismo mucha gente se está preguntando de ese cáncer. Eh, yo, a mí me diagnosticaron cáncer de mama, grado 2. De mama. El día que te diagnostican con cáncer de mama, grado 2. Al día de hoy, ¿cómo ha sido el proceso? Difícil. Muy difícil. Ya has pasado por quimio, radio, radioterapia, después me hizo metastasis en la columna, otra vez me dieron radio, medicamentos. Algo que, que a mí verdaderamente me tocó de Johansi es que ella tiene una hermana menor. Y en este proceso, donde por lo general Cualquier ser humano, si hubiese sentado, si hubiese postrado en una cama, esperar que otra persona lo atendiera, ella se ha hecho cargo de su hermana. ¿Qué significa tu hermana para ti? Todo. Todo. Yo prefiero que todo me dé a mí. una hermana. ¿Qué edad tiene tu hermana? 28. ¿Y tú te has sabido levantar de quimio, de radio para estar disponible para ella tu madre fallece también de cáncer mi madre falleció de cáncer cuando sí. ni cuando media diagnosticaron cáncer mi madre tenía un año cáncer. son solo tú y tu hermana ahora mismo ¿Entiendes tú que tu hermana ha sido la motivación para tú superar esa situación? La razón de yo seguir adelante. Johansi, tú pasando por quimio, me contaste ahorita que no faltaste a la universidad, no paraste la universidad en ningún momento. No. ¿Por qué y cómo lo hacías? Bueno, fue un proceso difícil, pero... Aunque la doctora me dijo que no, que debía de parar ese mes, yo le dije que no, que debía de seguir. Y aunque ella me dijo que eso, me dijo, sabe, que cogiera poca materia, yo cogí mucho. O sea, cogí más de lo que debía coger. Y porque de esa forma yo me sentía eh, más tranquila y más relajada, porque no estaba estado en mi casa dándole mente a mi salud. ¿Tu actitud en frente a esta terrible enfermedad crees tú que ha sido fundamental para poder sobrellevarla? Muy fundamental, porque si yo me hubiera, si hubiera tenido una actitud eh, negativa yo creo que yo no hubiera salido hacia adelante. Actualmente, ¿cuál es la situación de Johansi con el cáncer? Actualmente. Eh, tengo cáncer con progresión ópsia, o sea en la columna, y como medicamento, me ven mensual a la doctora y me ponen un medicamento, un suero, para proteger los huesos. Y tampoco has dejado de trabajar, Johansson. No. Eres maestra en Villarribas. Yohansi vive aquí en San Francisco de Macorís. se va de lunes a viernes a Villarriba a cumplir con su trabajo, retorna a San Francisco a cuidar de su hermana. Sí, actualmente estoy cubriendo una licencia hasta diciembre. Algún mensaje, esta mañana empezamos hablando de las personas que están en este momento depresivas por situaciones que a lo mejor uno ni comprende porque tienen salud, tienen juventud, tienen un buen porvenir. Y tú precisamente hacías hincapié en que hay que darle valor a la vida. Y a mí se me, ha quedado, se me ha quedado como eso grabado. Porque viniendo de una persona con tu condición, con tu situación, es de admirar. Yo quiero que tú aproveches las cámaras de Telenor y envíes un mensaje para aquellas personas que se están sintiendo afligidas o afligidos por cosas que no se pueden ni comparar con lo que tú estás pasando ahora mismo. Bueno, yo le diría primero que se agarren de Dios. Porque sin Dios uno no puede nada. Y eh, tomar una actitud positiva frente a la vida. Algo que yo siempre digo mucho cuando yo me, todos los meses me voy a dar el medicamento es que hay personas que se quitan la vida Mientras que otros hacemos lo imposible por estar vivo. Entonces, hay que luchar hasta el final. Entonces, la única opción es luchar. No hay otra. Gracias, mi amor, por tus palabras, por tu tiempo. Yo okay, sé que okay. esas palabras están llegando aparte del corazón de cada uno de los que estamos aquí, tanto producción como a esas personas que están en sus casas tratando de superar cualquier adversidad y te miran hoy a ti como un ejemplo, de la misma forma que tú has servido para tu hermana. Que Dios te continúe bendiciendo, fortaleciéndote y dándote tanta sabiduría y positivismo como el que tú reflejas. de parte de mostaza Ay. esperamos que te guste para una verdadera crema sí, gracias como tú. gracias al igual que le vamos a hacer entrega de otro arreglo espectacular a Janet ahora mismo así que mami vamos distinta porque esta que tengo aquí es más que bellísima ¿cómo te has sentido mi amor? muy bien gracias a dios más por el trato que te han dado gracias estoy feliz. feliz feliz en eso resumes todo tu día sí. yo creo entonces que realmente el objetivo se ha logrado sí. y aún así falta otra sorpre sorpresa oh. Sí, tú sabes no. te imaginas me puedo imaginar un poquito pero como que a ver Adivinaste, adivinaste, totalmente. Ahora. Pero podemos decir que la misión está cumplida porque dijiste que has definido este día como feliz y eso es muy importante. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida por ustedes. Mucho. sentías. Un abrazo. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora. No te voy a decir ya la producción me dijo que no te dijera pero vamos a continuar con otra sorpresa y ya sí señores hoy es ya la sorpresa súper súper especial para estas dos hermosas damas Vamos a ver todo lo que ellas han vivido en este día emocionante. Y aquí, en el restaurante Catalina, es donde estamos culminando ya su día especial, su día feliz. Así es que ven conmigo y entra porque las vamos a sorprender. ¿Y ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Ay, pero están hermosas, bellas, bellas, preciosas. También me van a contar todo lo que ustedes han disfrutado. Melisa las ha puesto estrellas. Sí, cuéntame qué hicieron. Bellissima. Yo sé que Melisa no me, no me puede hablar no, no, esta yo vez. No. ellas. <risa> Quiero, pero vamos a hablar a Yahansi, ¿qué tú crees? Lo hacemos así. Porque me imagino que todo el día ha sido Yaneli. Yahansi, cuéntame, ¿qué has vivido hoy? ¿Qué has vivido? ¿Qué hiciste? Dentro de esas muchas cosas. Exacto. Masaje. Masaje. Wow, pero súper. ¿Y a ti entonces, Yaneli, qué te hicieron? Están todos súper, súper Puedes decir, bueno, compañeros, una persona me ha tratado súper, súper bien. ¿Y a dónde fueron a darse los masajes, Yaneli? ahora Aurea Spa. Estoy aquí del soporte, se lo Así mismo. Aurea Spa. Aurea Spa. ¿Y entonces ese maquillaje así súper fabuloso y toda hermosa, preciosa que le han puesto? Bellísima, salón. Pero entonces su día hoy, ¿cómo lo sintieron? Ya, ya, Hansi me dijo que se sintió súper especial. ¿Y tú, Yanely, cómo te sí, sentiste Me sentí súper bien. A buscar un... sí. y para mi casa normal. Un... Ah, cuéntame esa parte, porque yo dime, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Quién ¿Quién te llama? ¿La productora? Ah, ok. Eh, casa para saber dónde vive, compartir parto con Yo me levanto, hago todo, mi ambiente, me quedo preparada para el café. Llegaron, me sorprendieron, me quedé en hinchona. No, vámonos, vamos, vamos a salir y aprovecharme. No, no, no, papá, no, no, no, sí. Me, me, me llevaron. Me Te sacaron de tu papá, casa. Pues, vamos no, vámonos. <risa> me, o sea, llevaron a, a, a comer, Ay Dios, ¿dónde te llevan a comer? Al, al patio de restaurante. Oh, padre. Luego, Por si acaso probaste los postres del patio de restaurante. Es, es, es, es, Ay, rico. Entonces, después de ahí, ¿qué hicieron? para Capri. Para Capri. Capri. Capri. Melissa, el... te me imagino son que... Claro, recorridos. son estrellas, son estrellas. Luego bueno, fuimos ¿no? al masaje. <risa> Y, luego vinimos a los y ese masaje, dime, ¿cómo te pusieron? ¿Qué hiciste? Súper lara, súper en blanco, todo y bien, súper y disfrutaste tu día. Sí, Ay, pero eso está magnífico, ¿tú pero sabes? Sobre todo, el cariño está joven. ¡Ay! Aquí, el equipo. Es que todos los que trabajan en Telenor son súper especiales. Y Melissa es parte de nosotros. Sí. O sea, se Así más es más que Melissa es Telenor también y todo el equipo que te como, le ha compartido hoy. Entonces, vamos a hacer como un, un recuento. En la mañana te sorprendieron. ¿Con, ¿Con qué que te sorprendieron? Eh, me eh, eh, entonces, pero, eh, Ajá. Eh, llegaron a casa, me una compra, ¿Te, la ¿Te hicieron una compra? Sí. ¡Oye! Te digo que yo me quedé ¿Y tus niños estaban ahí? La niña estaba dormida. Y se levantó cuando llegaron los muchachos Y mami, adiós mami por y, ahora El niño estaba para el colegio La niña lo dije a Y después de ahí Tu día ha sido a disfrutar parecita, Gracias a ti Y a Hansi, entonces a ti te hicieron lo mismo que a Yaneli no. No, cuéntame, no, cuéntame ¿Cómo fue a ti? <ríe> Explícame Explícame, porque no entiendo. Vamos a ver, ya Hansi, suéltate. Dime. Ajá. Y me dijeron que fuera hoy a las 9, al distrito. ¿A dónde? Al distrito. Al distrito. Sí, pero tú sabes que ella es maestra. Sí, verdad, tú eres profesora. Bueno. Yo no lo encontré, claro. Pero para qué. Y de una vez yo pensé, pero eso tiene que ser cosa de este programa, porque... ¡Ay, qué sabia! ¡Qué sabia! ¿Para qué? Me esperar dos horas. <risa> ay, ¡Ay, ay, ay! Esa era es, ¿Era con Yanely que estaban esas dos horas seguro? Dos horas. a <risa> <Dos horas. risa> ¿Y tú ahí desesperada? Sí. ¿Y en el distrito no te estaban...? Desaparecieron. Sí. ¿Y a ti con qué se con qué te aparecieron? ¿También te llevaron tu compra? No a casa y llevaron una tienda, ¿no? sí. ¡Oh, Dios! Entonces <risa> después de ahí Melisa te agarró y la secuestró a las dos. Y la tengo, Ajá. Y la a Todos los ¿Todos días. Los días. <ríe> Yo acabo de dormir así mismo. Eso quisiéramos todas. Así es que este día es de ustedes. Pero esto no termina aquí. Melissa y, y todo el equipo de Telenor tenemos una sorpresa más para usted Así es que vamos a ver, producción, si nos puede pasar. ¿Dónde están? Aquí están. Tenemos. Para cada una de ustedes, lo siguiente, tenemos de parte de la Asociación Duarte un bono de 10 mil pesos. Venga, Yaneli. De parte del porvenir, siguen sí, las órdenes de compra también. Y de parte de la farmacia San Rafael, también tienen bono de 10 mil pesos. Wow. Igual. Para mi querida Bella Yahansi, Asociación Duarte, puedes llorar, te vale llorar, no importa. <risa> Puedes llorar. Y de parte también acá del porvenir, tu orden de compra para que puedas tener todo en tu casa. Y por y de parte de la farmacia San Rafael, por igual. Así es que, pero no con, no terminamos aquí. Hay unos sobrecitos por ahí donde están, chicas, los sobrecitos. Esos sobrecitos tienen. Abuelo también de parte, parte <risa> esto es de parte de nuestra querida doctora Yareni Guzmán, la clínica. De estética, clínica dental, clínica dental, sí, estilo sí. dental, ella les hace el éxito de regalarles ese bono para ustedes. De en verdad. efectivo. Eso merece Así. un aplauso. Puedes llorar, puedes llorar. Puedo de verdad que un día demasiadas emociones sí. para estas chicas. Ella me dijo mi algo ahorita que me sí. llegó totalmente. Ahí podemos ver que lamentablemente ya no contuvo las lágrimas. Ahorita me dijo este día yo lo resumo en felicidad. ¡Qué linda! Cuando ellas dicen resumir el día feliz en felicidad, sabemos que el trabajo está ahí. A mí se me eriza la piel, Melissa, de verdad que sí, pero no hemos terminado, Melissa. Esto? esto ha sido un proceso que me ha quedado. Hoy, cuando nos fueron a buscar, a ver si me quedan mirando, pero están locas, pero <risa> <risa> aquí! Cámara aquí, cámara y Dios mío. ¿Una diva? Sí. una diva, una diva, sí, una mujer mi hermosa. porque yo, yo, bueno mi amor todavía no va a poder. Yo la pase Pues le tenemos otra sorpresa. ¿A quién de ustedes le gusta siempre vestir así bella, hermosa, preciosa? ¿De esquí, ¿A quién aquí? le gusta? ¿A quién le gusta vestir hermosa de las dos? ¿A ¿Cuál de las dos le gusta vestir hermosa? <ríe> ah, pues tenemos también una orden de compra para cada una con un valor de 10 mil pesos. Del avejero, de la tienda de la vejera. <risa> y hay unos regalitos por ahí de capriz también. Por favor, los regalos de capriz que son para ustedes también. Unos shopping con unos <risa> detalles muy especiales. Y veo que, que llegaron con unas flores Qué hermosas mostaza. de mostaza RD. Se vale llorar. ya, No te preocupes, que eso es de alegría. Eso es de alegría y lo sabemos. Y tú nos haces muy feliz también. De verdad, así es que aquí están sus obsequios para usted. Y Carmen, sí. realmente agradecer también a Catalina por guardar claro. esta mesa tan Señora, preciosa. mira qué bello. Estos detalles, ¿Vale? yo los quiero leer. Dígense, sí, por favor. Figas, porque esto fue para ustedes con muchísimo amor. Un día te darás cuenta que no eres una, sobre, una sobreviviente más, sino una guerrera que jamás... Así es. Y esos son ustedes. Ay, <risa> qué chulo. Gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes por este apoyo, por estar con nosotros siempre, por nunca abandonarnos, porque esto es algo, es muy, muy fuerte, no es fácil, al mismo tiempo, más de fronteras con los niños, pasar por este proceso que tú eres Dios, no es tan pequeño, porque a mí y es algo que cada día más, te eh, digo, yo lo doy gracias a Dios por todo, porque cuando me dijeron de esto, yo lo dije, Dios mío, yo me reí, gracias por todo. La doctora se quedó, aunque no me dijo claro, voy a wow. una niña de seis meses. wow Cuando me descubrieron que un niño pequeño, cuatro años de cinco años, es difícil. ¡Muy! Cuando tú estás solo, que no tienes un compañero al lado, que... Tú sabes, Aunque tu familia le dan el apoyo a uno, pero tú siempre quiere tener a alguien que yo no llorar, si le me duele, que tú no tengas. Mira, es duro tú salir adelante sola, pero le doy gracias a Dios por todo, porque cuando yo estoy un poquito derrumbado, Dios me da ánimo para levantarme cada día. Amén, Amén. Con el apoyo que ustedes nos dan a nosotras, mira, es increíble. Y que Dios siga colocando, y que Dios siga colocando que esa chispa y a todas las jóvenes de mayores que sigan adelante que no se desbumban porque cuando como dice Johansson cuando una persona cuando le dicen de esto se quiere quitar la vida hay muchos mm -hmm. como nosotros que queramos seguir más para adelante amén porque, y que, así y que, es. no, y que la, esa enfermedad es grande pero si tú te dejas destruir por ella entonces tú lo que tienes que hacer es destruirla a ella, y que de ella así no es, es. Qué linda. Qué, guay de <risa> sí. Qué linda, de verdad. Que si sí, yo sé que ya lo hizo de corazón. Sí. Chicas, realmente el honor es para nosotras tenerla a ustedes aquí. Sí. Que ustedes nos permitan entrar a sus vidas, a sus casas. Eso es a nosotros que nos de ¿verdad? Que la empresa Telenor. Es una casita pequeña, humilde, pero llena de amor, que es importante. Bienvenidos a todos con ustedes Ay, gracias. Ay, gracias. En nombre de la empresa Telenor, en nombre de todos nuestros patrocinadores, le damos las gracias mil de verdad por permitirnos disfrutar de este día con ustedes. Gracias. Es que gracias a ustedes. Nos <risa> gustaría presentarte a Marilis. Sí. A Marilis es la dueña de Catalina junto a su esposo Luisán. Ella es parte de, todo este, de toda esta sorpresa, sorpresa de estas actividades bellísimas para compartir con ustedes. Amarilismo Muchísimas negro. Gracias, bienvenido, gracias. Espero que se sientan contentos. Gracias, amor. Mi nombre es Flores. Modelo. Así ah, que ya sí. sabes, Aneli es modelo. Bueno, pues encantada, Yanel, estamos a esta la orden. Ok, gracias igual. Muchísimo amor recibiéndoles. Gracias, gracias igual yo. Gracias. gracias. gracias. que yo estoy ahora, ¿eh? te das cuenta, mira, así se han pasado estas mujeres todo este día, se lo han disfrutado y estoy de seguro que así como yo me lo he disfrutado porque me las encontré aquí a ellas y me han contado todo lo que han vivido, pero tú que lo has visto ya de cerca, tú que has disfrutado a través de la televisión y a través de nuestra página web, este hermoso día, este hermoso día que han compartido, así es que Gracias a ti por ser parte de nosotros. Y dentro de las gracias que tenemos que dar de manera muy, pero muy especial, han sido a esas personas que han abierto su corazón también, siendo nuestros patrocinadores especiales, como es el caso de Mostaza RD, señores, unas bellas flores para recibirla como princesas y reinas. También tenemos que dar las gracias a Oreo Spa. ¡Wow! Esa delicia de cuervo que le hicieron, esa relajación que esas chicas disfrutaron. Igual nuestro restaurante Catalina, que están cenando hoy esta noche hermosísima y con una comida exquisita. Y no se puede quedar, señor, pues capriz con esos detalles que le ha obsequiado a ellas. Se lo han disfrutado. Irse de tienda a comprar es una experiencia magnífica. Y lo que no se nos puede quedar es la costumbre de vender barato con nuestro supermercado El Gran Porvenir que también han dicho sí, señores, y ellos también han sido parte de este programa. Y al mediodía, pues, ellas se disfrutaron de una comida exquisita en nuestro restaurante El Patio, señores. El Patio Restaurante, y nuestra Marianne se esmeró, se la botó como decimos. Así que gracias. Y pues nuestras queridas... Nuestros queridos patrocinadores como es la Asociación Duarte, la tienda El Avejero también que compartió con nosotros. Tenemos también a Bellísima Salón donde la pusieron así radiante, le hicieron sus peinados bellísimos y su maquillaje espectacular. La farmacia San Rafael que también ha dicho sí, como siempre, una farmacia que está dispuesta a brindar el mejor servicio a su gente. Todos ellos han sido parte de este programa Historia de Vida y de Fe en su tercera temporada. Así es que gracias y nos vemos pronto